Formación en educación superior, ya sea a nivel profesional, técnico o tecnológico, preferiblemente en áreas humanistas. Experiencia En labores de investigación, construcción de documentos y difusión, también en movilización y otros temas en relación con comunidad sorda, cultura y lengua. En algunos de estos espacios, una experiencia de dos años. Conocimiento Sociología de la comunidad sorda y lingüística en lengua de señas colombiana. idiomas, comunicarse y saber lengua de señas colombiana y competencias lectoescritas en español. Si ustedes, personas sordas, quieren ampliar más sobre esta convocatoria, ingresen a la página web de Fenascol. Mira, allí encontrarán el correo donde se debe enviar la hoja de vida y toda la información sobre la convocatoria laboral. La fecha límite de recepción de hojas de vida es el 25 de enero de 2023. Si cumplen con el perfil, pueden postularse.